Bueno, primero ah, preguntarte, gracias, ¿cómo gracias. estás vos? Te vemos divina eh, Ah, bueno, gracias eh, No, acá vine acá los chicos que son unos divinos de la peluquería Que la verdad que, bueno, vengo siempre Para, y, que, bueno, vengo siempre. para viajar divina Y, y sí, para, sí para, para viajar un poquito arregladita Que la otra vez me agarraron sin el brushing Con el pelo recién bañadita Escúchame, Ahora, Fátima problema... ¿Viste la nota de, de Norberto que le hicimos acá en Intrusos? Se lo veía bastante angustiado Sí, sí ¿Hablaste con sí, él después? Sí, pero en realidad, sí, sí, sí, nosotros eh, hablamos, hablamos seguido, así que está todo súper bien, súper bien. Eh, no tengo mucho más para decir. Eh, Norberto siempre cuando habla, viste, de, pero te sí. habla una película y también le pasa eso de que de por ahí se emociona, pero es es parte pero, de él así. Pero porque te ama con locura ese hombre, vos, Fátima, es el... te ama y te cuida como nadie, Sí, y yo también, viste que esto, los dos eh, nos mm. hemos cuidado y nos hemos querido mucho, así que eh, ha sido así siempre, y, sí. y siempre vamos a hablar bien uno del otro, obviamente, por supuesto, porque no tendríamos nada malo que decir uno del otro. Escúchame y, y ahora... Se dijeron muchas cosas, sí, se dijeron mucho. tantas cosas que... ¿Qué fue lo Pero que te más... Nuestra, de lo... nuestra boca no. Lo que más te molestó de todo lo que se dijo, Fátima... No, mira, no sé, porque realmente se dijo tanto, que no me acuerdo específicamente qué, qué fue lo que se dijo, pero pero obviamente o la gente te cuenta, o por ahí ves, en redes, sí, algo... faltante de dinero en tu no, casa, de no. la caja fuerte, se dijo... Eso es una locura total, eso nunca pasó, nunca tuvimos esa plata en casa, por mm. lo tanto, tampoco nunca desapareció. No, eso es una locura. ¿Y no la sé, cancelación no sé del espectáculo eso? en Miami...? No, ¿y qué tiene que ver? No te pregunto si te molestó Defenderó. lo que se dijo, lo que no, cuál es, porque viste que él salió a defenderte por eso. Sí, no sé en realidad bien qué se dijo porque tampoco, viste, yo puedo ver todos los días el programa. Obviamente que me, me gusta verlos, es súper divertido, pero tampoco lo puedo ver siempre. Eh, con respecto a lo de Miami... Ay, ahí pasa, pasa mucho ruido. Con respecto a lo Pérez Guerrero. Mira, con respecto, Miami tiene varias puntas. Con respecto, me sacas el tema de Pérez Guerrero. Con Pérez Guerrero, que fuimos el año pasado o el otro, no sé, ya ha pasado un tiempo importante, eh, está todo bien, realmente se portó de 10, nos pagó perfecto, hicimos un éxito. imagínate que fuimos por una función sola y agregamos más funciones, porque además yo hice el Impro, que es un teatro más chiquito, es más tipo stand-up, y después hicimos el Artime, así que hicimos varias funciones en Miami, cumplió perfecto con todos los pagos, se portó muy bien, y yo con él... Eh, realmente Tauro. hicimos sí. un éxito de verdad Así que nada, eso me parece que está bueno claro Porque también escuché mm. que había habido problemas Y para nada, es un señor y se portó súper bien No hubo nada raro, todo perfecto Fátima, eh, yo me parece El otro día lo que dijo, lo que nos quedó acá eh, La nota que hicimos con Norberto Que él estaba interesado en volver Si vos levantás un teléfono y le decís, vuelve ya ¿Vos qué proceso estás pasando? ¿Cuál es tu, tu situación hoy? ¿Cómo lo está, o sea, te, ¿La estás pasando bien en este sí. momento? ¿Lo estás? ¿Necesitas este tiempo después de tantos años en, en pareja? Mira, yo, ustedes saben que, que hace varios años que estoy en el ambiente artístico, por ahí los primeros años no, no era tan conocida y de, bueno, de pronto después vino mucha popularidad de golpe, eh, pero siempre fui del del trabajo, ¿no es cierto?, de hacer notas por, por mi trabajo, nunca por, por escándalos, nunca por mi vida privada, siempre fui muy reservada con ese tema porque soy así, porque no me gusta andar ventilando todo, tipo me abro, carnicería, no me... ¡Ay, pasan todos los ruidos por acá! ¡Eh! No me... Sí, bueno, hola. Eh, de verdad, siempre fui así, no, no, no soy... Respeto a los que cuentan todo por... Creo que tiene que ver con mi personalidad, siempre fui muy, muy reservada. De hecho, eh, poca gente sabía de mi vida, mis padres también son muy reservados, perfil bajo, mi hermana, mi familia son todos muy perfil bajo. Y Roberto también. Norberto también fue siempre bastante perfil bajo, entonces eh, es como mucho de golpe y, y realmente a veces eh, uno dice, bueno, me tengo que acomodar, obviamente uno sabe que es una, una figura eh, mediática, es decir, de los medios, sí. así que obviamente... Te hago una que te rapidita y, y yo... te dejo con Pampito. Te, sí. eh, ¿Vas Suárez, a cambiar suerte. de representante? O sea, me dijeron que Pardo y Omar Suárez podrían ser tus nuevos representantes. Es así por eso, ya que te tenemos... Eh, te preguntamos todo para des desestimar okay, las sí. cosas que no son. ¡Bedetísima! ¡Bedetísima! ¡Bedetísima! ¿Cómo me ven? Sí, es que a oh. Fátima la quiere todo el mundo. La quiere de España, de Estados Unidos, de Argentina, porque es una figura internacional. Así. Otros humor. digan, Karina y a digan otras cosas. Karina es la, la que, eh, claro, Fátima es la primera que triunfó en Miami y por eso vuelve a pedido del público. Nuevas presentaciones. Para, para, para, se el móvil, Fátima. Bueno, La he pasado bárbaro, no ha sido este momento. Bueno, sí. No, entonces no, bueno, no, es, no, es. no. No es. No, no es. Bárbaro. No, lo que dice Tauro. La pregunta de Tauro, no. no. no. Eso es laboral, no, la no, pregunta. Claro. No, la con... Laboral, Pardo. Sí, no. No. No, de algo que habló Norberto, perdón, fue de entorno. Que sí. Sí, le llenaba la cabeza. Sí. con Pardo tenemos, mira. Eh, Omar, ¿Lo escuchaste? Sí, lo conozco, por supuesto, pero no, no, no tiene nada que ver con mi, ser representante mío. Es, sí, a fue un teatro que fuiste siempre, el Holly, fuiste los últimos años. Él es dueño del Claro, de de comparto. Hemos, hemos trabajado las últimas temporadas en, en Carlos Paz siempre con un éxito increíble mm. y con una muy buena relación. Eh, tengo todo bueno para decir, che, yo sé que no ven de hablar bien, Pátima. pero bueno. Pero no, no, me Pardo, sumo ves, un poco a lo ves. que te preguntaba Flor, que Norberto, cuando el otro día, la, la verdad que la nota que nos dio, me parece que no era la idea de él salir a contar no. y naturalmente le, le salió a abrir su corazón en vivo. Eh, una de las cosas que él siente es que eh, te llenan la cabeza a vos, que hay personas en tu entorno que te pusieron en contra de Norberto. ¿Esto es así? ¿Vos lo pudiste detectar? ¿Qué le decís a Norberto con respecto a eso? Yo creo que no fue tan así lo que ustedes dicen, lo que expresó Norberto no fue tan así, obviamente que a veces las cosas se sí, escuchan dijo, y uno empieza a sacar conclusiones y empiezan a contar, viste, con más IVA y esto. Eh, para nada. Entonces hablaría también como mal de mí eso que, que escucho lo que, que me dicen y la... que soy súper influenciable, que no tengo decisión propia y que no. lo que me digan voy no, no es tan así. Y Norberto no piensa eso de mí, por el contrario, ah, lo hablaron entonces esto. de verdad sí, que no. Lo hablaron, no fue esto. un tema que molestó Pero para toda que la... y... A mí no me molesta, Hola. yo aclaro pero todo... ¿Pero lo recriminaste a él? No, en absoluto, no, no, no, para nada, para nada. Ustedes saben cómo es esto que se dice, que me dijo, que le... Claro. No hay nada que ocultar, acá nos llevamos fantástico, muy bien, obviamente sí. que estamos separados, pero con muy buena relación y muy buenos términos. de hecho, ¿Pero volvería, digamos, Fátima? Eh, porque te digo, están separados, pero... Eh... Ahí podría haber. Sí, a mí me parece que no, eh. La, la noto todo como ¿Pero qué muy entera, ¿Por qué se mucha en otra. Pero ¿por qué se separaron? Ay, ay, ¡epa! Muchas preguntas, muchas, muchas preguntas. Mira. Eh, no, te voy, no te puedo decir, porque como cualquier pareja, como cualquier pareja Dejaste. que se separa, mira todas las parejas que se separaron este último tiempo. Y pero no trabajar juntos ninguna. influyó, Solo Fátima. Fátima. Sí. Y mira que hay nombres importantes, pero hay que Compartir, no compartir también sí. trabajo Entregaste. influyó. Por ahí en uno dice, bueno, al final lleva, llevar los temas laborales mm. también a casa, o, o muchas horas, que por ahí es distinto cuando tienen cada uno su trabajo. Digo, ¿pudo haber influido eso? Bueno, todo puede haber influido. Obviamente cuando uno trabaja y vive 24 horas, eh, no a nosotros porque seamos tontos y no sabemos cómo llevar la relación a cualquiera. De hecho, es un milagro eh, que, que, que estemos tantos años juntos y que nos llevemos tan bien. Eh, no sé si hay tantas parejas. Es muy difícil trabajar juntos, el estrés que genera el trabajo. Claro, bueno, lo llevas a tu casa, seguís sí. hablando de lo mismo. Quieras no, o no, nunca ha, desprendés. Habló de la diferencia de edad, que esa también podría haber sido... Mirá, la diferencia de edad estuvo siempre. La diferencia de edad estuvo siempre, así que no, no, no creo que, que sea un factor hoy, porque desde los 19 años que yo estoy con él había una diferencia enorme, pero no molestó. ¿Y por qué ahora tendría ¿Sale? que molestar? Yo creo que no, que no, para nada. No, Fátima. No, no. Ay, les he dado, ay Fátima le ha dado su vida. Muy chiquita, muy chiquita. Le mandamos un beso a Mirta. Fátima, estoy sorprendida. Ay, a Mirta que la amo, que vive acá cerca. ¿Sí? ¿Cómo está Fátima? Con lo sensible que sos vos y lo talentosa, eh, te sí. juro que estoy súper sorprendida cuando al principio Flor te preguntó y te recordó la nota que le hicimos a Norberto. Yo lo que entendí, sí. decime, porque por ahí es lo que sí, dijiste como que él llora siempre por una película. Era un hombre quebrado, muerto de amor, que no, no sabe no qué hacer no, no, para no. recuperarte. No, y te favor. veo re no, en otra favor, total. Como oh. que, bueno, ya fue. No, no. No, no, no, no, no, esas palabras y eso no estaría nunca en mi corazón, ya fuera, no, no, no, no, para nada, no, no, eso no, no forma parte de mí, sí te digo que cada uno tenemos nuestra personalidad y que y que está, está muy bien que, que eso pase, que uno se emocione eh, y que pueda sacar todo todo afuera, es más, hay que llorar mucho más, porque a veces uno... ¿Vos lloraste con por esas, Norberto? Angust... Yo lloro por, sí, sí, obviamente. Sí, sí, por supuesto. Fátima, te ¿Sí? repito la pregunta que no sí. contestaste. ¿Habría posibilidad de una reconciliación de que vuelvan? Ay, chicos, ¿qué es? es como te digo yo, como te dije en una nota. ¿Qué sé yo? ¿Quién puede determinar el futuro? ¿O vos Ay. volverías con...? ¡Ah, te voy a tirar un... Ah, no, ¡No te va a gustar! ¡No, no, no te va a gustar! No, no, no, gracias, ah, gracias <risa> Fátima. Haremos... Buen viaje. No, gracias a ustedes. Gracias gracias, por... gracias a ustedes, de verdad. Eh, Estuvo bien, gra gracias por, por la buena onda. Sé que, que bueno, que, que... nada, que están acá con la mejor de las intenciones. Y, y bueno, que salga todo lindo. en la nos... playa? Sí, sí, posiblemente sí, sí, sí, posiblemente sí. Gracias a ustedes por preocuparse y está todo bien, nos queremos mucho y acá donde hay, donde hay hubo mucho amor siempre tiene que haber eso.